Es una cosa. Ahora, cuando empiece mi primo Ricardiño, lo veis un momento que soy la puta hostia. ¿Se una foto de Cande con Ricardiño? Ese es el reto de Divergentiza para hoy: la foto de Candela con Ricardiño. Vamos a intentarlo. Candela se acecha, Ricardiño se acerca, a ver, a ver. Candela está nervioso. Mira, mira. El reto de Lucas de hoy es conocer a la rubia esa con la camiseta del Inter. La del Moño. Quijote si... Arena, estamos en La Mancha, estamos aquí para ver el partido entre Jaén e Inter, Supercopa de España. Hemos ¿no? años, ¿no? emocionante que creemos que si lo y que ¿Una apuesta, Candelas? Yo no apuesto, yo a mí me había engañado me había dicho que veníamos a vendimiar y me encuentro con esto Un saludo para la gente de divergentosa que os va a ver ¿Qué? ¿Qué la foto de ¿Qué sí. ¡Hola, la Daniel! ¿Quieres decirle algo a... No sé, ¿quieres decirle a la mierda, mierda! Seguiremos informando en directo desde el Quijote Arena, desde el Corazón de la Mancha. O en diferido. Os lo vais a ver al día después. Oh. <risas> Esto está a punto de empezar. Salir a, a ver, a Vamos a intentar salir a fumar. Está difícil, esto está a puto a pero tenemos que conseguirlo. Venga, cabros. Eh. Bueno, gato, ¿qué haces? Me he venido a ver un partido de fútbol y estoy jugando a Pokémon. Ball. Mira, está aquí en la pista, el surugudo, jugado, tranquilo. Se van a chocar los jugadores con él, a cazarlo eh, hijo de puta? Vaya parada que acaba de ser surugudo. ¿Ha hecho falta, Sergio? ¿Tú? Sí, ahora. La gente aplaude porque Gato ha pillado el Pokémon Sí, señor Bueno, soy un puto manco con la realidad virtual esta Bueno, pues ya lo tenemos Otro, otro reto superado Eso es Cazar un Pokémon en mitad de la Supercopa de España Es una puta mierda, pero bueno ¿Crees que Cande conseguirá el reto, Sergio? Eh, bueno, mi que mi hermano lo seguro seguro. ¿Y tú, Gato? Que lo consigas pronto, que si no se queda en tierra Seguiremos informando para Divergentuza. Doble <risa> <risa> penalti para empatar el partido. Uy, viene Candelas con la mierda en el culo ya la, agua, la boca se le hace agua Se acerca Se está haciendo fotos con niños Cande Vamos a ver Candelas Lo consigue, lo consigue Y le ha hecho la cobra Candelas, señores En directo para Divergentuza Ricardillo le ha hecho la Cobra Candelar ¿Qué opinas, cobra, cobra, cobra <risas> total Cobra total Se ha saca Ay. la pierna de los ha sido troleado por Ricardillo. <risas>